bueno señores estudiantes para mí es un gusto explicarles este tema como tenemos manifestado lo que es en la guía lo que es referente a la compra venta con reserva de dominio nosotros conocemos que se trata de un contrato mercantil solemne en el cual al realizarse la venta de un bien inmueble, el vendedor podrá reverse, reservarse perdón el dominio del mismo hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio consecuentemente el comprador solo adquirirá el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del precio pero asumirá el riesgo de la misma desde el momento en el que la reciba de poder del vendedor ¿Cómo se da esto muchas de las compraventas o de la adquisición si podemos poner un ejemplo es referente a hoy en día a los vehículos del año o vehículos que son de concesionario cuál es la reserva de dominio que se tiene esto es a tipo crédito cuál es el tipo de crédito que nosotros establecemos aquí que tanto estos concesionarios tienen comentarios directos con las instituciones financieras o bancarias cómo se da nos prestan el dinero un cierto dinero que hacen el canje con el concesionario, no se entregan el vehículo, pero el vehículo no queda a favor o con el nombre titular de uno mismo, sino queda con este dominio o este adquisición a nombre de la entidad bancaria. Cuando tenemos problemas en la adquisición o legalidad, del vehículo cuando nosotros mientras tenemos una reserva de dominio queremos vender fuera estableciendo no un comendio directo con el banco o con una institución financiera sino extra legalmente si nosotros queremos vender a una tercera persona particular no podemos auxiliarnos legalmente porque está siendo propietario del vehículo propietario del bien mueble la institución financiera por eso nosotros decimos que consecuentemente el comprador solo adquirirá el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del precio si nosotros adquirimos ese, ese vehículo nosotros queremos que sea propiedad de uno directamente tenemos que cumplir con el pago inmediato de la obligación al adquiriente que es el banco solucionando o estableciendo o garantizando la parte económica ante el concesionario entonces nosotros establecemos el pago de este vehículo mientras que lo ocupa una tercera persona garantizando que él no está pagando nuestro dinero y con los intereses girados en lo que son las instituciones financieras mas no vamos a tener la propiedad del carro en un 100% hasta que nosotros no cumplamos con la obligación o terminemos de pagar todo el crédito hipotecario que se basa en lo que es en este caso la reserva de dominio por consecuencia nosotros sabemos llamar legalmente si se tiene o no se tiene gravamen impuesto sobre el bien mueble que en este caso sería el vehículo Hablamos de la prenda mercantil también en su siguiente título, que nos indica que, conceptualizando y a la vez entendiendo el referido título, podemos decir que la prenda es un contrato y un derecho real. Una cosa mueble se constituye en garantía de una obligación con entrega de la posesión al acreedor y derechos de éste, para enajernarla en caso de incumplimiento y hacerse el pago con lo obtenido hablamos también que la prenda comercial ordinaria es, es un contrato que debe celebrarse por escrito bien sea dada la prenda por un comerciante bien por alguien que no lo sea siempre que sea por acto de comercio la prenda especial de comercio solo podrá establecerse a favor de un comerciante matriculado y sobre los artículos que venden para ser pagados mediante concesión de crédito al comprador esto podemos establecer que una prenda mercantil nos puede indicar a una hipoteca directa o podemos establecer a lo que nosotros decimos maquinaria industrial en referencia podemos también establecer que esto es un fideicomiso una prenda mercantil es un fideicomiso que establecemos o garantizamos el pago de la maquinaria industrial por el trabajo que realizamos y el sustento económico, revalorizamos el pago de la misma. Eso se trata en un fideicomiso como lo besamos cada uno de estos temas y aquí también llamamos lo que es la prenda agrícola donde todo contrato de prenda agrícola o de prenda industrial debe celebrarse por escrito puede otorgarse por escritura pública por documento privado judicialmente reconocido es lo que establecemos en los títulos también que una escritura pública debe ser reconocida en este tipo de contratos para nosotros poder ejecutar una prenda en este caso como hablamos de prenda agrícola podemos nosotros prendar toda la, la cosecha que vamos a realizar en el año para poder nosotros justificar los ingresos económicos y solventar la hipoteca o el, el gasto económico sobre la institución financiera a cual nosotros establecemos una obligación de pago también hablamos sobre la hipoteca queremos hablar sobre la definición la definición nos versa que es un derecho de la prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de pertenecer en un poder del deudor en consecuencia cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y una cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella el desarrollo hipotecario nos habla sobre la hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición o hasta cierto día podrá asimismo sí togarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que se acceda y correrá desde que se inscriba la hipoteca podrá en consecuencia asegurar todas las que el deudor tenga o pueda tener a favor del acreedor hipotecario esto simple y legal lo que tenemos que establecer es de que si nosotros tenemos hipoteca más se versa en lo que son bienes inmuebles si nosotros no cumplimos con la obligación de pago en estas instituciones a cual nosotros hipotecamos nuestros bienes debemos recurrir a la parte legal o el prendario recurre a la parte legal y nos ejecuta la hipoteca y podemos quedarnos sin el bien inmueble a cual nosotros hemos recurrido para poder recibir el dinero por la garantía que se tiene muchas gracias